Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y hoy vamos a reaccionar, vamos a hacer una video reacción como a ustedes les gusta Y como a mí me gusta también A una animación de Among Us El nuevo juego ese de Impostor Tripula. Y bueno, he encontrado una animación por YouTube Básicamente leí que era de Among Us Así que por eso me la he descargado y vamos a verla con ustedes Así que ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción Tenéis mi Instagram, mi Twitter Me acabo de dar la frente increíble Mi Instagram y mi Twitter También tenéis mi correo electrónico Por si me queréis enviar cualquier otra cosa Así que, sin dilación, que comience este vídeo Y bueno, pues ya estamos por aquí en el vídeo Ya tenemos el vídeo aquí para reaccionar Así que vamos a darle al play en 3, 2... Si el móvil deja de sonar estaría muy guapo Uno Vale Haz un poquito de spam de su canal Que por cierto el vídeo lo tendréis en la descripción Vale, vemos ahí como que Están cerrados el blanco ¿no? Bueno, nos vemos Vale, es como... Acaba de terminar la ronda de... A ver, no, no... Ay, ay, lo trompillo que se abre, chicos Uy Vale, al parecer era... Era el impostor Era el impostor, chicos ¿Ojo? ¿Qué? No. Pero si es el impostor, está la trampilla. ¿Qué? Ojo que es el impostor también, ¿no? Toma. Vale, es... El... Ah, vale. No, qué mono. Es el impostor, pero como que es la madre, ¿no? Ojo que hacen los cables. Ojito en la electricidad. No llega. F. Vale. Siendo los cables. Pero es el impostor, en plan. Ya. Supongo que es como que es la madre, ¿no? Y no, no lo quiere matar. Pero... <risa> no, qué mono. Ojo. Uf. Ay, que te van a votar azul Ay, que te van a votar azul Tiene pinta de que lo van a votar, eh No El azul No, el blanco Va a decir por el blanco, ¿no? Sí Ojo Ay, ay, que se van los dos juntos, eh. ¡Ay! ¡Corre, por Dios! Es el impostor el blanco. ¿Pero su hijo? ¿Qué? ¿Ascensor? ¿Qué? ¡No, mapa! No. ¿Dónde hay un ascensor? ¿Cómo? ¿Es un ascensor eso, no? ¿Y el blanco? ¿El niño? Ah, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios, se fue para abajo. Se fue para abajo. Bueno, se los carga los dos. Bueno, bueno, qué doble kill. Qué doble kill. Qué doble kill se acaba de hacer el niño, ¿eh? Poco se está hablando. Poco se está hablando de la doble kill que se acaba de hacer el niño. Como digo otra vez, mamá... <risa> Lloro. Pero si es el impuesto... Hipototo... Yo, yo creo que lo va a matar, ¿eh? No, venga, no vemos. Ah, no, está pensándolo la madre, ¿no? Yo, pero si está todo el mundo muerto. ¿Quién más queda? El rosa... ¿Hay algún rosa? No me acuerdo. Sí, hay algo. No, no... No, hombre, no... No era por ahí. No... Se mató, chicos. Se mató, chicos. No puede ser, no puede quedar así. Tenemos que ver otro vídeo. ¿Qué? Tenemos que ver otro vídeo, chicos. Tenemos que ver otro vídeo. Yo creo que me he quedado con ganas de ver otro vídeo. Así que... ¿Escucharon eso? Escuchen. Taladro. Mi vecino. Le voy a pegar un puñetazo a mi vecino. Uf, tranquilo, Flow. Tranquilo, Flow. A ver, canaliza. Tranquilo. Oh. No sé si se aprecia en el micro Pero te lo prometo que Si no pongo el audio de la cámara Que seguro que... hay seguro que... Para allá, para allá con el taladro Para allá por favor Para allá, para allá, ya. ya No, sigue, sí. ¡Ah! Pues bueno, me da igual el taladro Ya, me da igual La verdad que el... El vídeo me ha parecido bastante bueno. El taladro no para de sonar, pero yo sigo aquí, da igual, no pasa nada, no pasa nada. Yo sigo aquí hablando para ustedes, para vosotros. Así que a mí me ha encantado este vídeo, ha estado bastante bien hecha la animación. Ya sabéis que tenéis el vídeo por la descripción si queréis irlo a ver sin mí. Pero bueno, parece que ha parado el señor del taladro, mi vecino taladrista. No se dice taladrista, seguramente se le dirá de otra cosa. Pero bueno, no creo que haya una afición para darle con el taladro ahí algo. Así que señores, sin matilación, ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción. Tenéis mi Instagram, mi Twitter y mi correo si me queréis mandar cualquier otra cosita. Así que, señor del taladro, nos vemos en otra ocasión. Dale a like si te ha gustado mi vídeo, regálame una suscripción y nos vemos. ¡Chao!